¡Hey! Bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy. Yo soy Messi. Este es el look que me hago cuando quiero aparentar que soy bonita natural. Es un maquillaje tipo no make up, make up. Simplemente resaltar lo que tengas bonito y cubrir las imperfecciones de la piel y ya está. Si quieres saber cómo lo hago yo, quédate. Como crema humectante, hoy usé esta, mi, mi idea, Care. Ahora me voy a poner lentes de contacto. Y estos son de TTDI en el color Queen Green. La siguiente cosita nueva que voy a destapar con ustedes es este kit. Que voy a decir de esponjitas. Oh, oh, oh. Son seis esponjitas. Las compré en Amazon. Les voy a dejar el link de la tienda, pero ahora... Hay que probar a ver si son recomendables o no. Voy a tomar las dos verdes. Las voy a mojar y regreso ahora. Miren cuánto crecieron. Y me voy a poner un poquito de Fix Plus como primer primer. Primer primer. Y encima del Fix Plus una gotita de Photo Finish. De Smashbox. Y siempre se cae, como siempre, a bloquear ese tono marrón de mis ojeras usando un corrector en un tono salmón, melocotón, rosita, lo que te guste a ti, algo que contrarreste los tonos marrones. Oh, la esponjita es muy suave, muy agradable. Muy agradable, se siente suave, suave, suave, suave. Como base voy a usar mi True Essential High Coverage Cream Foundation en el color sable. Esta base usualmente me gusta ponérmela con brochita, pero hoy quiero darle la oportunidad a la nueva esponja. Y ahora voy a tomar la esponja más grande de las dos, de las dos verdes. Y vamos a ver. Me encanta cómo esta base desaparece en mi piel por ser del subtono perfecto un éxito de esponja, estoy muy contenta. Como concealer me voy a poner un poco de Pure Page de La Girl. Y también unas gotitas de Revolution Concealer Define en color C6. Esta combinación es una de mis favoritas últimamente. ahora me voy a hacer las cejas, ya regreso ahora vamos a darle forma a este rostro porque ahora está perfeccionado sin manchas, sin descoloraciones solamente piel nítida pero no tiene forma, no tiene color no tiene sombras, no tiene luces vamos a darle forma voy a tomar este bronceador de Missling que se llama Beach Please en el color High From Hawaii es muy intenso con mano ligera un poquito de calidez a los contornos del rostro para el contorno de la nariz no me gusta usar bronceador porque es muy cálido no me gusta que la nariz me vea naranja sino usar un tono Realmente un polvo de contorno, que es usualmente un color más frío. Más gris, menos naranja. Hecho esto, lo que me gusta hacer a mí luego es ponerme un spray fijador de maquillaje. Sea Fix Bloss o este de Catrice que le da un poco más de glow al look. Y voy a proteger el pelo. Y ahora sí, con el spray de maquillaje casi seco, me voy a poner un poquito de iluminador. Este es de Colourpop, Luster Dust, en el color Sugar Trap. Y esta brochita es Setting Brush de Real Techniques. Es mucho. Voy a tomar esta brocha gordita y voy a tomar este tono color piel de mi paletita de slick o Sospecho. Me gusta usarla para fijar la base, la base que usé para limpiarme las cejas, no me la había fijado por aquí arriba. El segundo tono que voy a usar es el mismo bronceador que usé aquí y lo voy a poner Aquí encima del pliegue De la cuenca del ojo Esto le da una calidez bien bonita Al párpado Voy a tomar otro tono que es así cálido también, un poquito más naranjita, y es este rubor de slick que se llama Sara. Por aquí en la cuenca directamente. Como ven, eso le da un toque bien natural mirada. Lo siguiente que hago es que tomo con un dedito el mismo iluminador que usé por aquí no demasiado a la vez lo aplico en el párpado móvil y este iluminador al no ser demasiado claro se ve muy natural, muy bonito es medianito, eh, tiene su buen brillo pero no es demasiado chillón en el párpado inferior hay que tener cuidado porque si se te va la mano ya no se ve natural, ya se ve muy maquillado. Ahora sí, estoy conforme. En cuanto a la máscara, lo que hago es que me pongo un poquito de máscara marrón en vez de negra porque la negra sí que se va a ver más artificial. Y no te pongas una máscara que te engruece demasiado las pestañas Solamente darle un poquito de definición Que te las deje separaditas y ligeras Ultra Glossy Lip de Kiko Milano en el color 802 Tengo base en los labios, me la voy a quitar primero Ahora Ok, ahí debajo anda mi color de labios natural Ahora sí me voy a poner el Ultra Glossy Lip. Entonces voy a poner un poquitín de... Este es Manhattan Moisture Renew Lipstick en el color 300. First Class Nude. Es casi el exacto color de mis labios naturales quiere decir que estamos listos. Me gusta este look. Me encanta. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios si te pareció fácil o si te parece muy complicado este look. Por favor, suscríbete a ClassyMess y ayúdame a crecer. Así que te veo pronto en un próximo video. Y haz clic en me gusta. Thank you.